yo soy Cristian, el día de hoy con un tema que a muchas chicas les va a, les va a parecer muy interesante. ¿Cuándo es el momento ideal para acostarse con un hombre si quieres algo serio con él? ¿La primera cita? ¿La segunda cita? ¿Después la quinta cita? ¿O como lo mencionaban en alguna película, debes esperar 50 citas? <risa> bueno, aquí les voy a decir todo, pero antes de empezar quiero mostrarles algo maravilloso que me regaló mi novia, y la razón de que esté hablando de esto es porque es realmente el mejor regalo que le pueden dar a un hombre. Ok, a lo mejor piensan que estoy exagerando, pero mira, hay tres cosas que la mayoría de los hombres quiere, busca o está de cierta forma interesado. La primera es el dinero. Todos los hombres quieren hacer dinero porque buscan el éxito, ¿no? Y bla, bla, bla. La segunda es el deporte físico, todos los hombres quieren estar en forma, musculosos para sentirse bien y porque somos naturalmente competitivos. Y la tercera es la tecnología, a todos los hombres les gusta saber sobre el nuevo teléfono que sacó Apple, el nuevo auto eléctrico, el nuevo gadget o el nuevo reloj que hace maravillas. Y gracias a mi hermosa mujer. <risas> Debido a nuestro aniversario, mi chica me regaló estas tres cosas en una pequeña caja. Y quiero mostrarles porque es una maravilla. ¿Quieren saber qué hay dentro? Pues nada más y nada menos que el nuevo Rontopia S1 Smartwatch. Pero antes de que piensen que esto es solo un reloj más. No, no, no, no. no. Déjenme explicarles que esta belleza, además de ser un excelente gadget, también, también me permite hacer deporte, registrar mi rendimiento físico y además, además me genera dinero. Así es, escucharon bien, resulta que este reloj inteligente pertenece a una de las aplicaciones que te pagan por caminar, correr, bailar y andar en bicicleta. Y como yo he estado usando mucho esta aplicación, mi novia me sorprendió con el reloj y eso hace todo mucho más fácil porque ya no tengo que llevar mi teléfono conmigo. Cada vez que salgo a hacer ejercicio, lo único que necesito es usar mi reloj, que por cierto se ve increíble. ¿Pueden ver aquí? De hecho, este reloj me gustó tanto que lo primero que pensé fue a mis suscriptores les va a encantar. Así que me puse en contacto con la compañía para preguntarles si había alguna posibilidad de que pudieran hacer un descuento especial para los suscriptores de, de Ask Christian y que creen, acertaron, me dieron un código que pueden usar en Amazon para recibir un descuento del 30% en la compra de tu smartwatch y realmente me siento como un como niño en navidad porque este regalo me motiva para estar en forma haciendo deporte, me motiva para tener un ingreso extra porque me pagan por eso y además si ustedes pudieran tocarlo y sentir la calidad les aseguro que se ve y se siente de primera. Así que también para vestir se ve muy bien. En fin, si quieren saber más de esa aplicación que te paga por caminar, pueden checar el video aquí arriba. Y si quieren comprar este reloj o regalárselo a alguien especial, pueden checar la descripción y usar el código de descuento que voy a dejar ahí. ¿Okay? Y para hacerlo todavía más interesante, estoy tan emocionado con este reloj que voy a regalar uno de estos, no este, porque este es mi regalo de mi novia hermosa pero voy a regalar uno de estos a algunos de ustedes lo único que tienen que hacer es poner en los comentarios, dejar un comentario que diga quiero el nuevo Rontopia Smartwatch y de todas las personas que comenten voy a elegir uno al azar así que dejen su comentario y eso es prácticamente todo Chequen la descripción si no pueden esperar para ver si se lo han ganado o no y ahí podrán encontrar el link para, com para comprarlo en, en Amazon y el código de descuento. Y bueno, perdón por la introducción tan larga, pero siempre me gusta compartir novedades con ustedes y estoy seguro que a más de un hombre le interesará esta, esta chulada. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos al grano. Chicas. Después de conocer a un hombre y salir con él, ¿cuándo deben acostarse con él o cuánto deben esperar si es que quieren algo serio con él? Pues es muy fácil, si hablamos de tener sexo con él la primera vez, en todos los casos no debe ser nunca menos de un mes desde que él y ella empezaron a salir, no, en, no menos de un mes de preferencia. Hay que decir que no hay un tiempo exacto para todos. Pero el hombre debería haberte demostrado, o demostrarlo a la chica, que solo está con ella porque así lo quiere, que no sale con nadie más y debe ser iniciativa de él. En otras palabras, el hombre debe estar tomándoselo como si ya estuvieran en una relación. A los hombres les gusta que su chica los haga esperar. De otro modo, él pensará que la chica se acuesta fácilmente con cualquiera, y si él piensa eso, lo único que va a querer de ti es acostarse contigo. Un hombre no considera especial a una mujer a la que cualquiera ha podido acceder, y evidentemente no la va a considerar como a alguien a quien quiere conquistar, y desafortunadamente sin esa emoción de la conquista no es posible que el hombre se enamore. Tal vez la idea de acostarse con alguien únicamente hasta que el hombre se sienta en una relación contigo te parezca un poco anticuada. Y tal vez piensas que si no puede llegar a ser una relación teniendo sexo desde antes, tampoco podría llegar a hacerlo después. Si es así, si piensas de esta forma, Seguramente en más de una ocasión te has acostado con alguien que no se lo tomaba contigo como si estuviera en una relación. Pero sinceramente, después de acostarte con él, ¿se lo llegó a tomar como en una relación? No lo creo. En muy pocos casos puede llegar a ser así. Y obviamente que no cuentan los casos donde existía una amistad previa desde hace un tiempo donde el hombre estaba enamorado de la chica y el hombre lleva tiempo demostrando su, su interés, etcétera, etcétera. O tal vez piensas que si, le hace, si lo haces esperar para acostarte con él por primera vez hasta que se lo tome contigo como en una relación, se podría él crear altas expectativas sobre ti en la cama y podrías desilusionarlo cuando finalmente llegue el momento. Si es así, te lo digo de una vez, estás completamente equivocada. Los hombres aprecian muchísimo más la primera vez con una mujer que les ha hecho esperar hasta tomarlo como una relación y cuando él ha tenido que esforzarse por conquistarla mucho más que la primera vez con una mujer que no ha esperado hasta entonces y se van con él a la cama en las primeras citas. La gran diferencia es que en el primer caso, <coughs> perdón, en el primer caso, él tiene sentimientos más profundos por la chica y eso les hará sentir mucho más intensamente y lo percibirán como mucho más especial. Algo súper importante que debes saber y tomar en cuenta es que en la mente de los hombres, ellos piensan, ¿cuál es el objetivo para comprometerme? si puedo tener lo que quiero sin compromiso o sin un mayor compromiso. Es decir, ¿para qué me comprometo en una relación seria si puedo acostarme con esa chica sin ningún compromiso adicional? Si los hombres no ven objetivo para comprometerse o para un mayor compromiso porque ya han conseguido lo que querían, no se comprometerán o no lo harán con más intensidad. No confundas sexo con amor, los hombres suelen separar más fácilmente las dos cosas, las mujeres suelen atar al sexo sentimientos de amor mucho más fácilmente. Aunque estés saliendo con alguien, el hecho de acostarte con él antes de tiempo no hará que él se enamore de ti más fácilmente. De hecho, si te acuestas con él antes de tiempo, es mucho más probable que él empiece a perder interés. Si en la primera o segunda cita te pide que te acuestes con él ya sea directamente o sugiriéndolo ya sea de forma verbal o con actos, no vuelvas a verlo. Su único interés en este punto de su vida es divertirse en la cama, no está interesado en conocer más de ti no está interesado en tu personalidad, significa que no quiere algo serio, solo quiere acostarse contigo. No olvides que la mayoría de los hombres al principio tienen como principal objetivo llevarte a la cama. Si esto sucede, te está dejando bien claro que lo único que quiere contigo es divertirse bajo las sábanas y no piensa ni pensará nunca tener nada más contigo. Si el hombre quiere de verdad una relación contigo, estará a gusto con la chica simplemente disfrutando de su compañía sin pasar a un nivel más íntimo. Intentará que ella se sienta a gusto con él y no le dará motivos para que ella dude sobre sus intenciones. Hará que ella lo vea como un caballero. Si un hombre intenta presionar a una mujer para acostarse con él de cualquier forma es porque no quiere ni querrá una relación con ella y una vez tengan sexo empezará a perder el interés. Quizás lo hagan una, dos, cinco o diez veces más pero eventualmente el hombre perderá interés por lo menos hasta que haya encontrado a la siguiente presa. Y esto va a pasar en la mayoría de los casos, hay excepciones obviamente. Los hombres hemos hecho creer a las mujeres que el sexo hará que nos enamoremos de ellas, que es algo esencial para que eso suceda, sobre todo durante las últimas décadas. Pero la verdad es que no es así. Evidentemente, el sexo es importante en una relación de pareja, porque crea una mayor conexión cuando es disfrutado por los dos. Eso no es lo que hace que un hombre quiera iniciar una relación con una mujer o no. Lo que hará que el hombre quiera iniciar una relación será lo que sienta por la chica antes de estar juntos en la cama por primera vez. Si él de verdad está interesado en una relación de pareja con ella, la respetará, tendrá paciencia y no la presionará. Si él intenta presionarla es porque con esa acción le está demostrando a ella que lo único que quiere es un poco de diversión con unas cuantas sesiones de cama. Le diga lo que le diga. Muchos hombres mienten cruelmente diciéndole a la chica lo que, quieren, lo que quiere escuchar. Diciendo que la aman, que es la mujer de su vida. Muchos incluso llegan a hablar de querer casarse y de tener hijos juntos para poder conseguir acostarse con ella. Lo cual me parece repugnante. Si un hombre intenta presionarte en este aspecto, no vuelvas a verlo. Tampoco caigas en la trampa de tener conversaciones eróticas, al menos hasta que llegue el momento de estar juntos por primera vez. Te aseguro que él lo intentará una y otra vez, pero si caes en eso, él se irritará o quizás se enojará porque a pesar de que haya sido él quien haya sacado el tema, ¿Pensará que le estás poniendo el caramelo en la boca para después quitárselo? Por supuesto, tampoco caigas en la trampa de frotar tu cuerpo con el suyo en posición horizontal hasta que se excite muchísimo, porque su irritación será mayor y mucho menos duermas con él hasta que llegue ese momento. Sí, ya sé que puedes estar pensando que él es un caballero y que te ha dicho que solo van a dormir juntos, que no va a pasar nada y que no intentará nada contigo, pero te aseguro que hasta el caballero más caballero lo intentará. Dormir juntos por primera vez significa en la mente de un hombre que también habrá sexo, aunque le hayas dicho que no lo va a haber y aunque él te haya dicho que no lo va a intentar. Pero en su mente, esa conversación es solo un juego de tira y afloja donde tú juegas a hacerte la difícil, pero en su mente, tú estás deseando hacerlo con él en el primer momento en el que se metan en la cama, aunque él te haya repetido varias veces que no va a ser así. Créeme, por favor. Créeme, dormir con él antes de que llegue el momento correcto de hacer el amor por primera vez es un gran error, porque solo hay dos posibles finales a esa situación. Una es que acabes teniendo sexo antes de que llegue el momento correcto y otra es que no lo hagas pero él acabe resentido contigo por haberle, he por haberle hecho creer que lo ibas a tener Suena tonto pero así es como piensan los hombres y en cualquiera de esos dos casos el resultado más seguro sería que él empezará a perder interés por ti. Así que la regla es muy muy simple, no te acuestes con él antes de un mes desde que empezaron a salir por primera vez. Y de preferencia hasta que él te haya demostrado con acciones, no con palabras, con acciones que va en un plan serio contigo. No caigas en las trampas de tener conversaciones eróticas, de encenderlo mucho con encuentros apasionados, ni de dormir juntos con la promesa de que nada va a suceder. Claro que si tú no estás buscando algo serio, puedes olvidar todo lo que he dicho en este video. Y bueno, eso es todo. Antes de irme quiero que me platiquen en los comentarios ¿Cuándo fue la última vez que hicieron esperar a un hombre? ¿Y qué pasó? Platiquenme su experiencia y voy a intentar responderles. Y bueno, si les gustó el video o algo les pareció interesante, denle un like. Suscríbanse, denle click en la campanita tin, tin, tin, para recibir notificaciones de futuros videos.